Hola a todos. En este video vamos a ver qué pasa si el usuario no escribe lo que se espera. Por ejemplo, si no escribe sí o no, como vimos en el código anterior, prueben ustedes con el código anterior qué sucede. Lo que va a suceder es que les da un error, como asumo que ya pausaron el video e hicieron la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir eso? Si sabemos que el usuario no necesariamente nos va a dar exactamente lo que queremos, ¿cómo hacemos para decirle al usuario que solamente vamos a aceptar una respuesta específica? Es decir, que no vamos a aceptar algo diferente a sí o a un no en minúsculas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inicializar las variables. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es correr este código de acá. Entonces, vámonos acá a esta herramienta que nos va a permitir decir lo siguiente. Iniciamos las variables al iniciar las, var las variables la siguiente línea de código que corre es esta de acá y si yo no hubiera inicializado la variable no hubiera podido decir que preguntar si es igual a verdadero, a true. Entonces lo que estoy diciendo es siempre y cuando yo quiera preguntar, voy a decir que preguntar es verdadero, se va a correr el siguiente código. Y como les dije antes, corremos este código que está acá dentro del de bucle while. Si decimos que si sí queremos correr lo que está dentro de este código, pues lo primero que va a hacer Python es leer línea por línea. Es decir, que la primera línea que lee va a ser esta. Si el clima es igual a sí, entonces va a hacer esta pregunta. De nuevo, ¿Qué sucede si no hubiéramos inicializado acá la variable clima como si Este código de acá nos hubiera dado un error. Cuando esto es cierto, nosotros ya sabemos que el if, el if y else lo que hace es que este código de acá se va a correr. Siempre y cuando se cumpla esta condición de acá. Entonces, en nuestro código, como inicializamos las variables, preguntar y clima como sí... Si, lo primero que va a suceder es que se corre este código de acá. Si el clima no es igual a sí, entonces va a seguir la siguiente línea de código, que va a ser el if, que va a ser la respuesta clima es igual a no. Y la solución a nuestros problemas, o a la pregunta inicial, es ¿cómo hacemos para corregir qué pasa si nos dan un sí o un no? Pues sucede esto. Pero si el usuario nos da un sí o un no, por ejemplo, una S mayúscula y una I minúscula, o todo en mayúscula, Python, como no ve que esto es exactamente igual a sí, porque para Python recuerden que sí y sí son dos cosas distintas. Mientras que para nosotros, el sí afirmativo y este sí afirmativo son exactamente lo mismo. Pero Python lo va a ver como dos cosas distintas, entonces nos va a arrojar un error. Por eso, nuestra solución está acá en else. Lo que va a suceder en ELSE es que vamos a decirle al usuario, primero que todo, esta opción no está disponible. Vamos a decir que queremos volver a preguntar, es decir, que preguntar sigue siendo true. Y vamos a volver a preguntar y le vamos a asignar un valor a lima. En el siguiente video vamos a correr este código y vamos a ver todo esto cómo se resume en Python.